Hermoso, madre. Hermoso, ahí nomás, tenélo ahí nomás que ahora lo vamos a levantar. Hermoso. Vamos bueno, con otro pescadito, a verlo. Eh, lindo pescadito. Listo, ahora lo subimos. Venga, lindo, madre. Bueno,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 ¿Eh? ahí está sí, el bagrecito. bueno ahora sacamos la foto a un magrecito. mostrarlo, vale a ver qué es apá a verlo eh. Muestre. hermoso vale hermoso ahí estamos con los carcitos con el magrecito, con el a ver cómo se dobla la carita no importa, no importa, no importa, no importa, ahí viene el aversión. Ahora lo levantamos. Bueno, a ver. Va vale ahí. Va de allá. Estamos a full, a full gente. Va de ahí ya la caña, coche coche coche coche coche coche coche ¿quién carne que se va caña esa caña, caña esa caña por favor.